El 23 de agosto de 2017, siendo las 4 p.m., se crea la Asociación de Recicladores de Oficio Nueva Visión con la sigla ARNU, con el firme objetivo de planear, diseñar, promover y ejecutar planes, programas y proyectos que contribuyan al reconocimiento de los derechos de los recicladores de oficio y al mejoramiento de su estilo y calidad de vida, tanto de sus asociados como de sus familias. Llevo 30 años reciclando, entonces ya, estoy, ya se me acabó la gasolina. Entonces del reciclaje sacaba para comprar y la somos casita. originales, porque entonces... Sí, si es hermano mío casa. también. O sea, de ahí sacaba para comprar la casita y ya le estudió a mis hijos. Excelente. El niño, el niño trabaja en, en Volvo, y él y... salió escena a entrar en Volvo. La niña mayor trabaja en Permoda. Eh, mi hija Michelle, ella estudia Estética, y la, y la menor Margie, pues ella... El otro año ya sale bachillerato y va a estudiar eh, para profesora de sus ideales la asociación realiza múltiples actividades que buscan el reconocimiento social y la legalidad de la actividad profesional del reciclaje la contribución a la recuperación y conservación de la economía ambiental urbana y rural Arlú promueve la integración organización representación orientación social organizativa formativa cultural deportiva ambiental y empresarial de sus asociados y su entorno la Asociación ARNU vela por la defensa del reciclador y sus familias ante los proveedores o ante personas y funcionarios relacionados con la actividad. ARNU asesora a los recicladores de oficio en la búsqueda de oportunidades laborales afines al reciclaje y en la defensa de sus derechos ante las autoridades administrativas y ante terceros. La Asociación de Recicladores de Oficio Nueva Visión ARNU representa a sus asociados en la consecución y comercialización de los materiales reciclables o de materiales necesarios para las actividades propias del oficio ¡A luz, de nuestro pueblo!